Hola a todos chicos y chicas de YouTube, estamos en un nuevo video y hoy vamos a jugar, no sé, voy a grabar una animación, voy a reaccionar a una la animación mía, es raro pero bueno, Pivot Animator, si quieren dejen dos likes y hago un tutorial como descargarse ese Pivot pirateado, ya o sea que el original mucho no lo funciona, o si no voy a dar el link al original, ok voy a cargar la animación. Necesito de... Eso. Es casi más largo que dicen Cuando cargo las baterías de mi familia, que toma todo dos horas. Y la carga de las cúpula por cima, que ha pasado que enviado y el familia se busca muy bien. Es su confort. A lo siento, no pague por ajustes técnicos, no gaste más en pilas ni baterías, no escuche solo ruidos, no se Oirá el ruido Oiga el querido pan líquido no que en la casa haya escuchado, lo no apunta usted mismo y. Tío lo que anda parte de la animación Eso no me gusta ahí si no, ahí si no entendieron Ahí si no entendieron Él se puso el brazo de letro Y ahora se puede multiplicar Ok, es lo único que quería mostrar hoy para YouTube, entonces...